Por esto un ratico debería cambiar el signo de, de epic o no sé la verdad. No sé, Yo ya tengo Es con... no, no, no. <ríe> Cuatro. Pero. Pim pim pim pim. A ver esto es muy putada. Te lo allí. Hola, Creo te vamos a matar. pero Ay, ah, mi mamá. mi vale. si mamá. Me no voy a asistir. Pam, pam pam pam pam pam pam pam pam. Ahí está el muñito, con su fulgo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡No! ¿Dónde? 58. ¿Dónde 58. ¿Cuánto? 58. No, en... Hostia, oh, puta tota madre. O sea, en los cambios de, de vehículo en hay un wave que va bajando y hay una bola después o sea tipo subí muy poco y la la bola se fue en la mierda y cayó a, a un bicho no, no no me quedo maestro no broma bueno, total en cambio cambio de vehículo